En esta presentación vamos a comprobar que una fórmula química es eléctricamente neutra. Tenemos que completar esta tabla que vemos. Para ello vamos a usar la fórmula química del agua. En el símbolo del catión vamos a colocar el hidrógeno, que en la fórmula del agua tiene un subíndice igual a 2, que nos indica que en esa molécula hay dos átomos de hidrógeno. El anión es el oxígeno y su subíndice es uno, que habitualmente no se pone. Entonces, para comprobar que es eléctricamente neutra vamos a, a necesitar los números de oxidación, tanto del cation como del anión, y hacer el cálculo del número total de cargas, tanto positivas como negativas. Para ello, necesit sabemos que el, el hidrógeno tiene un número de seación igual a más uno. Como hay dos átomos de hidrógeno, en total tenemos dos cargas positivas. Con el oxígeno que tenemos en una unidad, si multiplicamos ese átomo de oxígeno que hay por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2 en todos los óxidos, obtenemos el número de total de cargas negativas, que en este caso es menos 2. Si hacemos una suma de cargas positivas y cargas negativas, obtenemos el número total de cargas para esta fórmula, que es igual a 0. Con lo cual... Hemos determinado a partir de los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno que, una, que la molécula de agua es eléctricamente neutra.